Pues sí, estoy enamorado, así que no debes olvidarlo. No es una fase por la que paso, es por eso que te llamo. Espero que me lo creas y que me lo interpretes bien. Sí que estoy muy enamorado Y creo que sabes el porqué Deseando verte otra vez Significas mucho para mí Espero que eso te agrade Lo puedes gritar a lo grande Espero que eso te agrade No puedas gritar a, a lo grande Pues sí, estoy enamorado Así que no debes olvidarlo Ahora estoy viendo tu foto La puse en el techo de mi cuarto Así te veo cuando voy a dormir Y me levanto teniéndote sobre mí Sé que no es bueno decirlo Porque te creará más ilusión Pero lo nuestro es pasión Lo estoy encantando